me habían dicho que espera, espera, espera ¿qué estás haciendo esa 3 tres, cuatro no se sabe está ahí que no se sabe una hora o más o menos es una cosa ignota y extraña a ver si funciona esa otra. Pero bueno. Decía que lo que me habían dicho, han lo que me habían dicho para... ¿Y esto quedará bien cortado? Lo que... Lo que me habían dicho para este programa, creo que esto ya lo repetí, pero bueno, es... Eh, habla normal. Habla normal. Habla normal. Como estás hablando ahora. Sin nada más. Es decir, no... ¡No! Me dicen... Habla de cualquier cosa. ¿Cómo estás hablando ahora? Habla normal. Habla normal. Habla normal. Habla normal. Habla... <risa> Habla normal. ¿Cómo estás hablando ahora? ¿De cualquier cosa? De lo que te ha parecido... Doña Música Sutterflies. O... Las impresiones de haberte topado con una cagada de mosca en medio de la calle. Cualquier cosa. Digo yo, cualquier cosa. Pero yo quiero hablar de algo. Yo quiero hablar de, de mis historias, que tengo cientos de miles sin escribir. Pero en mi cabeza están. Quiero hablar de filosofía, de mis ideas, de mis polémicas ideas. ...quiero hablar... ...no sé... ...había pensado también hacer un, un striptease... ...pero luego dije... ...no, porque lo va a ver gente... ...y los striptease son cosa privada, ...son privados. ...luego... ...hice también una... ...especie de poesía... ...hice una cosa... ...hice también una cosa... Que.. ¿No ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? ¿Conseguiré grabar un programa de Youtube? Lo sabremos Después la publicidad ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?